Un cuerpo de 10 Newton de peso está apoyado sobre una superficie. Si <coughs> la fuerza normal que actúa sobre él es de 12 Newton, analiza en tu cuaderno estas frases. Vamos a empezar por la C, que quizás es la más sencilla. Y dice sobre el cuerpo actúa alguna fuerza además del peso. Bueno, pues la C es correcta y además tiene que ser verdadera por el siguiente motivo: que la fuerza normal es una fuerza de respuesta del plano contra el objeto y todas las fuerzas que actúan contra el plano. El caso más sencillo es un plano horizontal, en el cual la fuerza que actúa de aumento es el peso y la normal, que es la respuesta que da el plano en contra de, él, de todas las fuerzas que actúan sobre él, pues la normal es mayor que el peso, quiere decir que tenemos que estar ejerciendo alguna fuerza extra hacia abajo. Para que al sumar la fuerza y el peso nos dé esos 12 newton. ¿vale? Es una fuerza que en la componente vertical tiene que tener 2 newton. Para que en total sumen los 12 newton entre el peso y la fuerza. Puede ocurrir que esa fuerza no esté actuando verticalmente, sino que esté actuando de forma oblicua. Pero su componente vertical tiene que ser de 2. Newton. Bien, el caso A dice es imposible. Bueno, pues eh, con este ejemplo se muestra que el caso A, pues que no es imposible. Tenemos este ejemplo en el cual, pues, está demostrado que, eh, que sí es posible. Y en el caso B, que nos dicen el cuerpo no está sobre un plano inclinado, pues no podemos asegurar ni que esté sobre un plano inclinado ni que no, porque en un plano inclinado, pues ocurre igual tendríamos el peso y la normal que actuaría para compensar el peso y cualquier otra fuerza que estemos ejerciendo contra el plano. Aquí el peso tendría una componente vertical, P sub i, eh, y la normal si es de 12 newton quiere decir que, o querría decir que tiene que haber otra fuerza que está actuando contra el plano, de tal forma que entre la fuerza y el P sub pues sumen 12 newton, y se puede calcular. Necesitaríamos saber cuál es el ángulo que forma el plano, pero se puede calcular.